Bienvenidos a la asignatura Taller de Proyectos en Ingeniería de Minas 2.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 al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar la propuesta de proyecto para atender las necesidades identificadas, utilizando herramientas de gestión de proyectos, considerando criterios técnicos, económicos y operativos. Desarrollen un plan de gestión del proyecto considerando los criterios establecidos, controlar el avance de la implementación y generar acciones preventivas o correctivas.